de tiempo, por derrumbes de carretera, no se estaban iniciando las labores educativas en los yungas, ¿no? Pero algunas unidades educativas o oh, algunos distritos ya han empezado a iniciar sus labores educativas. Por ejemplo, tenemos Yanacache, Chulumani y Coroico y... Ya a eso se han reiniciado sus actividades. Este miércoles 13 de febrero iniciará la gestión escolar en los municipios de Caranavi y Guanay, tras haberse postergado por la situación que vivieron en esas regiones por las precipitaciones pluviales. Ya a eso se han reiniciado sus actividades, pero sin embargo tenemos la información de que la, la toma de decisiones de los directores de Caranavi y Guanay, ...Iguanay, posiblemente ya empezarían las actividades mañana eh, miércoles... ...ya, y algunas unidades educativas seguimos suspendiendo por la intransitabilidad... ...Palos Blancos, Teoponte, ya estaríamos hablando de Tipuani... No. La dirección departamental de educación además informó que el 18 de febrero iniciarán las clases también en los municipios de Palos Blancos, Teopón, Tipuani, Ixiamas, La Asunta y San Buenaventura, regiones donde también se vivieron la afectación de los cieses de las carreteras producto de los deslizamientos en las vías del norte paseño. Es posible que paulatinamente van iniciando la gestión escolar, es posible que empiecen el día jueves otros distritos pero ya han confirmado, y a su mayoría empezar el 18. El calendario escolar deberá ser modificado para la presente gestión en estos distritos. Sin embargo, según el informe de la Dirección de Educación, Manifesto no variará en magnitud porque solo fue al inicio del año escolar. Esto es lo que ocurre en el norte paseño, pero ¿qué pasó? ¿Y cuál es el reporte de la afectación de lluvias en Chupisaca? Veamos. Las fuertes lluvias que caen actualmente en la ciudad de Sucre afectaron a por lo menos 10 unidades educativas, quienes presentaron problemas en sus techos principalmente. Para muestra visitamos la unidad activa de Mar Carvajal, donde se pudo observar goteras en por lo menos 6 aulas, varias de ellas con cableado de energía eléctrica. En enero hubo un granizo bastante fuerte, si recuerdan, lo que ha perforado el techo y el tumbado de nuestras unidades de, de todo el establecimiento, especialmente de todo el tercer piso. En este tercer piso... ...funcionan como 10 cursos en realidad... ...que están siendo totalmente afectados... Eh, ...los pisos tecnológicos inclusive de sexto de secundaria... ...que tenemos la electricidad por el suelo... Es, eh, ...están totalmente con las goteras eh, inundadas en realidad... Los estudiantes afirman que ya desde hace una semana cortaron la energía eléctrica para precautelar su seguridad y pasan clases en aulas provisionales o esquivando las goteras. Eh, no podemos pasar clases regularmente y eso nos afecta ya que estamos en la promoción. Este, yo quisiera que nos ayuden porque de verdad esta situación está sumamente grave, peligrosa y nos afecta demasiado. Estamos pasando clases en la cancha y ya no pudimos porque está lloviendo y nada, nos afecta bastante esta situación y que nos ayuden por favor. En los cursos de la promoción especialmente hay circuitos de, de electricidad donde el agua, lo, como puede ser contacto con el agua que puede ser muy peligroso al momento de pasar clases. Es muy peligroso para todos mis, mis compañeros pasar ahí y pedimos a, la, a las autoridades que que nos ayuden De acuerdo a la información de la directora del establecimiento las autoridades municipales solo inspeccionaron el colegio pero no realizaron ningún trabajo de defacción Si el jueves no hay una solución una respuesta eh, los padres de familia ya van a empezar a movilizarse y tal vez las clases se suspendan momentáneamente ¿no? Vamos a revisar la afectación también el trópico de Cochabamba por las lluvias las inundaciones producto de la crecida de ríos en el trópico cochabambino afectaron solo 20 catos de coca, debido a que los productores tomaron sus previsiones. Eh, ya los compañeros prevén, ¿no? Eso eh, en las zonas más altas de sus parcelas eh, están haciendo su traslado, eh, o han hecho su traslado ya prevendo de anteriores, con la experiencia de anteriores años ya se ha previsto, ¿no? Este año tenemos muy poco, muy poco el reporte sobre... Por lo menos 4, unos 2, 3 hectáreas, no eso requiere por lo menos unos 14, 15, 20 catos. La producción de plátanos, cítricos, yuca, entre otros, fueron los más afectados con las últimas inundaciones. Ya los municipios están haciendo su reporte, en algunos casos se han declarado en estado de emergencia y zonas de desastre. De alguna forma se está mitigando de manera pronta lo que... Está al alcance de los municipios y gobernación y defensa civil, por supuesto, pero ya eh, se está trabajando un trabajo integral, un plan de manejo de los ríos más grandes que afectan, eh, principalmente eh, de lo que colinda por Río chilo hacia Villa Tunari, eh, con la frontera de Santa Cruz y hacia Beni. no nos vamos a trasladar hasta Santa Cruz. Allí se ha hablado de la afectación y la demora en realidad de las exportaciones debido a la intransitabilidad en algunas vías. Las constantes lluvias en Bolivia, Perú y Chile afectaron las carreteras, por ello el transporte pesado internacional debe tener precauciones, ya que en algunas zonas se registró deslizamiento, situación por la cual los exportadores están teniendo demora. No hay la fluidez que se requiere, entonces los camiones, todo el transporte que circula por esa ruta, tiene que pasar a velocidades más lentas, entonces lo que ahora lo ocasiona un poco demora en la entrega de ...de la carga, ya sea de importación o de exportación. En el caso de Perú, el fin de semana, el viernes, hubo unas fuertes lluvias ...en la región de Moquegua, que se llama, que está donde, por donde pasa la carretera... ...que une Desaguadero con los puertos de Ilo y Matarani. En ese caso se vio afectado un puente... Por lo que pudimos averiguar con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú, en 24, máximo 48 horas, se restablecería el tráfico por esa ruta. También nos indicaron que hay rutas alternativas. Obviamente, esas rutas alternativas significan eh, mayor kilometraje. Estamos hablando de unos 50, 60 kilómetros más que deberían circular los vehículos para poder sortear estos obstáculos. Es eh, ¿Verdad? ¿Hay afectaciones? Pero, por lo que tenemos entendido, no hay ningún producto que, que se vea parado, sino que están buscando rutas alternativas, en el caso de Perú, y en el caso de Chile, eh, como le decía, hay circulación, pero con precaución. Sí, no, y, eh, hay retraso, ¿no? entonces un tránsito normal que debería durar cuatro días aproximadamente, está durando cinco, cinco y medio, por este tipo de de dificultades que se está teniendo. El gerente técnico de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz indica que no hay camiones parados en la carretera Perú y Chile, pero los choferes están conduciendo lento con precaución para evitar accidentes.